hola amigos bueno vamos a continuar entonces con la segunda parte del video que estamos haciendo sobre el circuito de fuerza y mando de motores eléctricos monofásico y trifásico en el video anterior hicimos el circuito de fuerza y mando para un motor eléctrico monofásico y además hicimos la práctica esta vez vamos a hacer el circuito de fuerza y mando para un motor eléctrico trifásico muy bien entonces fíjense tenemos los mismos dispositivos que usamos para el motor eléctrico monofásico Y estos mismos vamos a utilizar para ahora accionar un motor eléctrico trifásico Muy bien, entonces vamos a comenzar con el circuito de fuerza Entonces ponemos acá, circuito de fuerza Motor eléctrico trifásico Muy bien, entonces tenemos en primer lugar nuestro magneto térmico. Entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Vamos a representar nuestro magneto térmico así. Muy bien, entonces tenemos entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Y este magneto térmico se va a llamar Q1. Muy bien, entonces es un magneto térmico trifásico. Bien, ahora tenemos nuestro contactor. Nuestro contactor tiene, fíjense, también entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Además tiene su contacto normalmente abierto 13 14 y a 1 y a 2 para accionar la bobina. Okay, aquí también aquí también tenemos a 2. Muy bien. Entonces representamos nuestro contactor. 1 2 3 4 5 y 6 muy bien a este contactor vamos a ponerle nombre km 1 bien además también tenemos nuestro relé térmico aquí lo tenemos también tiene entrada 1 salida 2 entrada 3 salida 4 entrada 5 salida 6 muy bien este es nuestro relé térmico nos sirve para proteger nuestro motor contra subidas de intensidad de corriente entonces aquí podemos regular nosotros la intensidad de corriente eso va a depender de la intensidad nominal de corriente de nuestro motor ya vamos a ver cómo hacemos esos cálculos en videos posteriores muy bien entonces aquí tenemos nuestro relé térmico entrada 1 salida 2 entrada 3 salida 4 entrada 5 salida 6 y vamos a ponerle F1 bien y finalmente tenemos nuestro motor eléctrico trifásico en corriente alterna que va a estar conectado a tierra muy bien ahora sí vamos a hacer vamos a hacer las conexiones muy bien tenemos la línea 1 de la línea 1 Hacia 1 del magnetotérmico, sale por 2 del magnetotérmico. Hacia 1 del contactor, sale por 2 del contactor. Hacia 1 del relé térmico, sale de 2 del relé térmico hacia el motor. Bien, ahora vamos a ver la siguiente línea, la línea 2. Tenemos línea 2 hasta el contacto 3 del magneto térmico sale por 4 del magneto térmico hasta 3 del contactor sale por 4 del contactor hasta 3 del relé térmico y del relé térmico sale por 4 hasta el motor bien ahora vamos a hacer la línea 3 la línea 3 tenemos va hasta 5 del magnetotérmico, sale por 6 del magnetotérmico hasta el 5 del contactor, sale por 6 del contactor hasta 5 del relé térmico y sale por 6 del relé térmico hasta el motor. Muy bien, entonces ese sería nuestro circuito de fuerza para nuestro motor trifásico. Vamos a, hacer, vamos a hacer ahora nuestro circuito de mando el circuito de mando nosotros habíamos dicho en el video anterior cuando hicimos también el circuito de mando de un motor eléctrico monofásico en corriente alterna habríamos dicho que el circuito de mando es igual es el mismo también para un motor trifásico lo vamos a repetir entonces ahora como quien repasamos entonces tenemos, vamos a necesitar otro magnetotérmico. este es un magnetotérmico bipolar, por aquí entra la fase, sale por aquí y por aquí entra la línea de neutro y sale por acá. Entonces vamos a tener este magnetotérmico. lo vamos a representar aquí. 1 2 entrada 3 salida 4 este es otro magneto térmico así que le vamos a llamar q2 muy bien ahora aquí en nuestro relé térmico tenemos también los contactos 95 y 96 que es un contacto normalmente cerrado ok entonces vamos a representar ese contacto normalmente cerrado 95 96 de la siguiente manera 95 96 este es el contacto normalmente cerrado de el relé térmico f1 bien además tenemos esta botonera en esta botonera tenemos dos pulsadores el pulsador normalmente cerrado este rojo que es para, para parar tiene contactos 1 y 2 y este pulsador verde normalmente abierto que es para la marcha tiene contactos 3 y 4 bien vamos a representar entonces esos dos pulsadores y vamos a empezar por el pulsador normalmente cerrado que tiene contactos 1 y 2 ahora vamos a representar el pulsador normalmente abierto que tiene contactos 3 y 4 a este primer pulsador al normalmente cerrado le vamos a llamar s1 y a este otro pulsador le vamos a llamar s2 bien vamos a representar aquí también el el contacto auxiliar normalmente abierto del contactor 1314. 14 ok entonces lo tenemos por aquí 13 14 de km 1 bien y finalmente vamos a representar aquí la bobina del contactor a 1 y aquí a 2 ahora sí vamos a hacer las conexiones bien entonces viene la línea fase hasta 1 del magnetotérmico sale por 2 del magnetotérmico hasta 95 del relé térmico este es un contacto auxiliar normalmente cerrado del, no del relé térmico sale por 96 del relé térmico hacia el pulsador hacia 1 del pulsador normalmente cerrado, sale por 2 del pulsador normalmente cerrado hacia 3 del pulsador normalmente abierto, sale de 4 del pulsador normalmente abierto hacia a 1 de la bobina. El contacto auxiliar de KM1, o sea, del contactor 13 14, el punto 13 va conectado aquí a cualquiera de 2 de dos del normalmente del pulsador normalmente cerrado o 3 del pulsador normalmente abierto y este 14 va conectado aquí al punto 4 del pulsador normalmente abierto o a 1 si ¿Sí? muy bien ahora vamos a ver la fase el neutro el neutro viene por aquí entra a 3 del del magneto sale por 4 del magnetotérmico y se va fíjense se va hasta a 2 ahí lo tenemos bien entonces ese es el circuito de mando o de control para un motor eléctrico tanto monofásico como trifásico bien ahora sí vamos a hacer la práctica muy bien entonces empezamos la, la parte de práctica tenemos aquí nuestro circuito de fuerza y nuestro circuito de mando Empecemos por nuestro circuito de fuerza. Ya tenemos todos los dispositivos aquí ya montados. Ok. Bien, entonces veamos. Dice L1 entra a 1 del magnetotérmico tripolar. Aquí está 1 del magnetotérmico tripolar. L2 entra a 3 y L3 entra a 5. Esas son las tres líneas de alimentación de este magnetotérmico. Estas tres líneas las vamos a poner después. Entonces ya sabemos que por aquí van a entrar L1, L2 y L3 respectivamente. Por aquí, por 2, 4 y 6, aquí tenemos 2, 4 y 6, van a salir hacia el contactor, hacia los puntos 1, 3 y 5, o sea, de 2 sale a 1, de 2 del, del magnetotérmico tripolar sale a 1 del contactor, de 4 del magnetotérmico a 3 del contactor, y de 6 del magnetotérmico a 5 del contactor. Bien, vamos a hacer entonces eso. Muy bien, ahora, ¿qué más nos dice? Fíjense, tenemos, aquí está nuestro contactor KM1 De 2 viene a 1 del relé térmico O sea, de 2, aquí está 2, viene a 1 del relé térmico De 4 viene a 6, de 4 del contactor, perdón, del 4 del contactor Viene a 3 del relé térmico, aquí está Y del 6 del, del contactor, viene a 5 del relé térmico O sea, esto va a ir así Okay. Estas puntas van a ir acá así. Pero eso lo vamos a hacer al final porque tenemos que trabajar primero con este contactor. Tenemos que dejarlo libre para poder, eh, por comodidad, porque tenemos que hacer algunos algunos cablerías, alguna cablería por acá. Bien, pero una vez hecho esto, se ha puesto aquí. Fíjense de aquí de 2, 4 y 6. Aquí tenemos 2. 2, 4 y 6. Viene hacia nuestro motor. O sea, aquí hay tres salidas que van hacia nuestro motorcito. Eso también lo vamos a dejar para después. Bien, entonces ahora sí, vamos a continuar con el circuito de mando. Bien, Tenemos, fíjense, aquí está nuestro termomagnético bipolar. Tenemos los puntos 1 y 3, y dice por 1 y 3 entra, por 1 entra la fase y por 3 el neutro. Eso lo vamos a jalar de aquí. Recuerden que por aquí, en este termomagnético tripolar, entran las, las tres líneas de alimentación, ¿verdad? Entonces vamos a jalar uno, una, una línea de aquí, del punto 1, del tripolar al punto 1 del, del bipolar del punto 2 del tripolar al punto 2 del bipolar vamos a hacer eso Luego, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos de 2 de del magnetotérmico bipolar, estamos aquí en el circuito de mando, aquí está el punto 2, va a 95 del relé, aquí está el relé y aquí está 95. Entonces, este 95 pertenece al contacto auxiliar normalmente cerrado. Ok, entonces de 2 al 95 vamos a hacer eso listo ahí lo tenemos ¿Qué más sigue de 95 pasa por 96 y de 96 va al pulsador normalmente cerrado al punto 1 del pulsador normalmente cerrado que es el rojo Aquí tenemos los dos pulsadores Aquí está el pulsador normalmente cerrado Y aquí está el punto 1 ¿Ok? entonces de 96 va al punto 1 Vamos a hacer eso bien, ahora que más tenemos aquí dice de, del 96 viene uno luego pasa por 2, aquí está dos del, del pulsador normalmente cerrado y viene hacia 3 del pulsador normalmente abierto hacia 3, hacia aquí okay, entonces aquí vamos a hacer un puentecito bien de 2 va hacia 3 hacia aquí va, va hacia 3 que está aquí del pulsador normalmente abierto pero antes de colocarlo nos fijamos y fíjense que a 3 a 2 o a 3 también llega llega un cable que viene de 13 13 pertenece al contactor km1 aquí aquí está 13 fíjense pertenece a este contacto auxiliar normalmente abierto aquí está el punto 13 entonces tenemos que jalar de aquí de 13 también aquí hacia 3 o hacia 2 lo vamos a hacer aquí hacia 3 ok fíjense de 13 va hacia 3 o a 2 a 2 que pertenece al pulsador normalmente cerrado como 2 y 3 son el mismo punto pueden ir a cualquiera de esos dos ok vamos a ponerlo aquí en 3 entonces vamos a jalar un cable de 13 hacia 3 Muy bien. Entonces, estos dos, estos dos tienen que entrar al punto 3. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlos, vamos a colocarlos. muy bien entonces ahí está ahí está qué más sigue 4 del pulsador s2 o sea de este pulsador verde normalmente abierto va hacia a1 hacia la bobina hacia 1 a 1 lo tenemos por aquí ok pero además 14 fíjense 14 del contactor aquí está 14 también viene a 4 a 4 o también a 1 entonces 14, 14 vamos a unirlo con A1 y también este punto 4 del pulsador normalmente abierto, este verde, también lo vamos a unir a A1 Bien, eso vamos a hacer Bien, A1 entonces vamos a aflojar aquí, vamos a aflojar momentáneamente aquí Vamos a sacar, entonces tenemos A1 con 4. Bien, ahí lo tenemos. A 1 con 4. Pero a uno también con 14, ¿verdad? Vamos a poner a uno con 14 también entonces. Bien, ahora sí nuevamente colocamos este de aquí a su lugar. Ahora, ahora fíjense, aquí tenemos el neutro que viene por 3 del, del disyuntor bipolar, de este magnetotérmico bipolar, pasa por 4 y luego sigue hasta A2, ¿ok? Viene por 4 y sigue hasta A2 del, del contactor, A2 lo tenemos aquí abajo, entonces vamos a aflojar nuevamente este, nuevamente este vamos a aflojar para poner para poner desde aquí, desde punto 4 del magnetotérmico bipolar, este va hacia A2 del contactor. Ahora sí, nuevamente ponemos stick este que veis, en 14. Ahí está. Bien, entonces ya lo tenemos aquí. Finalmente, lo único que nos queda es poner el relé térmico aquí en estos contactos. bien entonces esto de aquí vamos a vamos a fijarlo para poder hacer las pruebas ¿okay? Muy bien, entonces estamos aquí en el taller Ya hemos conectado la alimentación Aquí la tenemos Y también tenemos la salida hacia el motor Vamos a probar ahora entonces el circuito Vamos a accionarlo Muy bien, entonces accionamos este Accionamos aquí también Bien, ahora sí vamos a accionar aquí Ahí tenemos Sí, entonces ahí tenemos el funcionamiento de nuestro motor, entonces está trabajando perfectamente, ahora vamos a plasmar todo este circuito, lo vamos a poner en, una, en un tablero eléctrico y para eso ahí sí vamos a tener en cuenta ya el, la estética que debe tener dentro del tablero, es decir vamos a ordenar todos estos cables, lo vamos a ordenar bien, esto nada más ha sido una demostración para que vean ustedes la manera como se deben hacer las conexiones. Muy bien, entonces nos vemos hasta el próximo video.